Hola, soy Tabata de Identifica un Narcisista. Um, el día de hoy vamos a hablar sobre eh, por qué nos volvemos adictos al maltrato. Es, es, es, una, es, es chistoso cómo, digamos, funciona nuestro cerebro, que es, digamos, se basa mucho en estímulo-respuesta. Y el narcisista lo que hace mucho es eh, agarrar, ¿no? Nos empieza a hacer este love bombing, nos adora, ¿no? De repente nos desecha. Y de repente nos vuelve, digamos, a hacer este Love Bombing. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Nuestro cerebro, eh, digamos, eh, adquiere patrones rápidamente. Por eso somos animales de costumbres. Por eso a veces funcionamos más con un plan previo a, a, a tener que estar improvisando. Pero cuando uno empieza a, digamos, a vivir estos maltratos, suceden dos cosas. Una, nos volvemos adictos al maltrato, sí, señores y esta es parte de las cosas que tenemos que arreglar cuando nos quitamos de encima un narcisista es dejar de querer sufrir, dejar de tener pensamientos negativos esos narcisistas digamos, imagínense que estamos haciendo como ejercicio y sabemos que por ejemplo hacemos dos así y luego vienen dos así bueno nuestro cerebro digamos cuando repite muchas veces esto y luego esto lo repite solito entonces cuando un narcisista digamos nos tiene digamos atrapados primero con este love bombing y de repente viene esta parte de maltrato y luego, cuando ya nosotros nos vamos a retirar estos güeyes, llenan otra vez estas arañas y nos vuelven a agarrar y nos vuelven a llenar de cariñitos y, y, este, y digamos, y dulces, y luego nos vuelven a desechar. Y así vivimos, haciendo esto y esto, ¿no? Entonces, nuestro cerebro, cuando de repente le están haciendo esto, ¿no? Que está súper nice, ¿no? Y de repente viene el maltrato, ¿qué está esperando? Espera que otra vez venga esto, ¿no? ¿Y qué sucede? De repente, estos narcisistas cabrones son tan listos, ¿no? Que, que en vez de volverte a dar esto, ¿no? Luego se echan con una racha larga de esto. Y entonces viene un sufrimiento fuertísimo porque nosotros nada más estamos esperando a que regrese esto. Y por eso nos volvemos adictos, digamos, a este maltrato. ¿Sí entienden cómo funciona? Por un lado, o sea, nuestro cerebro ya está acostumbrado a que le hagan esto y luego esto. Esto y luego esto. Se atora nada más en esto que es el maltrato. Y nos falta esto. Y estamos anhelando que otra vez esta araña maligna nos vuelva a dar esto. Pero, ¿por qué no podemos racionalizar que alguien, me entiendes, que nos está prometiendo esto y nos hace esto, no es una amiga, no es una persona amiga? Los amigos no se joden entre ellos. El amor no es chingarse al ser amado. No es joder al ser amado. Y esto es algo que tenemos que repetir cuando estemos, digamos, en este loop maligno, cuando tronamos con ellos de, puta, lo extraño, oh, Quiero otra vez, ahora sí, que el consuelo en el abusador. No, señores. Stop. Paren la cabezota. Paren la cabeza, ¿no? Y cuando estemos otra vez como diciendo, uh, es que era tan bonito cuando me hacía esto, ¿no? No, no, no, no, no. Cuando te hacía esto, recuerden, era un show. Era algo nada más. Un sucio truco para volverte luego a hacer esto. Porque a los narcisistas, los psicópatas y los sociópatas, los que les gusta hacer es esto. Es joderte, destruirte. Esta situación que te hacen son... Es, es lo que te destruye, es lo que acaba, de acaba digamos, destruyendo tu percepción, la seguridad en ti mismo, ¿ok? Tienen que ver este capítulo cinco veces si es necesario. Si están ahorita en una, digamos, en esta racha de calambres de, de que acaban de dejar un narcisista hace poquito y están extrañando que les vengan a hacer otra vez este, ¿no? La parte buena. No, no, no, vean este capítulo cinco veces, repítanselo una y otra vez. No quiero maltrato, no quiero maltrato, no quiero una conducta tóxica, no me gusta el maltrato y con los narcisistas no hay de otra. Para que puedas tener esto, tienes que vivir esto. Y esa es la parte de porque están enfermos y la parte por la que no son relaciones sanas y no llevan a nada bueno. Y esto, por favor, no se les olvide, no se les olvide. Repítanselo todos los días, hoy, mañana y siempre. No quiero maltratos, quiero una vida bonita, merezco una vida bonita, ¿ok? Pero bueno. Esto fue una mini cápsula sobre por qué nos volvemos adictos a, a, a, al maltrato, ¿ok? Es muy fácil ver cómo funciona el cerebro. Rompan esa cadena, ese, ese, ese tic de que después de esto viene esto. No, después de esto viene esto. No rompan ese tic. Aquí en la vida solamente tiene que ser esto, puro winner, puro ganador, pura gente. Que, que, que, que tengamos esta, es, es, esta actitud positiva ante la vida. Merecemos esto. No merecemos golpes, ¿okay? Y esto, por favor, si, no, si ustedes no se lo decretan a sí mismos, no van a traerlo. No van a traerlo. Y además, suena fácil, pero saben que se necesita mucho, mucha chamba, mucha conciencia, mucha conciencia sobre todo para poder llegar a tener una vida con nada más o mayoría de esto. Todo el mundo tiene problemas, no hay vida perfectas no hay personas que son 100% buenas, ni personas que son 100%, mal, 100 malas. Bueno, algunos sociópatos narcisistas, psicópatas de la triada oscura, si sí lo son, aquí pueden ver lo que es la traduscura pero bueno, identifiquen un narcisista, copienle este capítulo a alguien que lo necesite, este síganse uniendo a Facebook, síganse uniendo a Twitter y eh, síganle poniendo sus historias, la verdad estoy aprendiendo mucho y bueno, a petición de muchos de ustedes, ahora pues voy a hacer también el capítulo de los psicólogos narcisistas, que por lo visto algunos han caído en garras de estos y están súper peligrosos, ¿ok? Bueno... Seguimos en contacto, no se pierdan, identifiquen a un narcisista.